En lo que es en, en sí, en lo que es el curso de técnicas geoséísticas para la determinación de restos de carbono, este eh, tiene eh, cinco, cinco apartados en los que iré detallando cada una de las, de las partes del curso. Un primer módulo es el análisis de datos espaciales, donde os contaré los objetivos de análisis espacial y los tipos de datos espaciales que hay. En un segundo apartado, con la exploración de la correlación espacial los conceptos básicos, lo que es el bariograma y qué es el bariograma en sí. Luego, eh, tercer punto, que es modelos modelo de generación, o sea, cómo modelizar esta variación espacial, lo que son los modelos de bariograma. Y el cuarto, que es la interpolación, que es lo que conocéis muchos como Souncreek. Luego, eh, esto lo iré matizando con eh, distintos casos prácticos para que os hagáis una idea de la utilidad de lo que tiene cada uno cada uno de estos, de estos pasos que se tienen que hacer. Pues lo primero que tenéis que saber es cuál es el objetivo del, del análisis espacial y qué es y para qué, para qué se utiliza. Entonces, el análisis espacial de datos comprende todas las herramientas y métodos que utilizan para analizar datos referenciados. Se distingue de cualquier otro tipo de datos en que utilizan la eh, posición espacial de nuestra información. En sí existen distintos tipos de datos espaciales, que ahora veremos. Pero las aplicaciones eh, son eh, muchas. Se aplican en nuestro campo, ¿no? en lo que es la agricultura, en medio ambiente y sobre todo últimamente, pues lo que es el cambio climático. ¿no? Y no deja de ser pues, lo que es una utilidad en el, en el uso de, de datos georreferenciados. Hay distintos datos espaciales, eventos, que son eh, eh, algo que se ha observado dentro de una región, de una zona, y que tiene especial interés para lo que estamos elaborando. Este tipo de datos, eh, para que os hagáis una idea, pues, son lo que se refieren a lo que son terremotos, eh, eh, rayos. No son eh, valores que nosotros podemos crear, pero sí ubicar. Lo cual bueno, pues, nos sirve pues, para hacer pues, eso, lo que son, eh, mapas, al fin y al cabo, de probabilidades, de, de, de fallas, de terremotos. Este tipo de, de datos espaciales no, y cómo analizarlos no lo vamos a tratar en este curso, ¿no? pero que sepáis que existen y que son datos denominados datos espaciales de eventos. Otro conjunto de datos espaciales son los que denominan patrones de puntos que es una colección de eventos que ocurren en una ventana de observación, que se denomina patrón de puntos. Aquí hay herramientas estadísticas que nos permiten estimar la densidad de ese patrón, estudiar la estructura o estudiar el efecto que tienen varias variables secundarias sobre este patrón. Por así, para que os hagáis una idea, pues lo que eh, se utiliza en estos tipos de datos espaciales es por, para la distribución de especies, ¿no? de especies arbóreas, son ampliamente utilizadas en, en, en ecología, ¿no? también animales, entonces lo que podemos sacar de allí pues, bueno, pues es si, si esta especie o el patrón que se ve es aleatorio pues eh, está agregado, se ponen bosquetes, ¿no? se bosquetes o si se expulsan y tienen una eh, distribución más, más segura que nos permite también eh, este tipo de estadística que, que enfocada a, a patrones de puntos. ¿no? Pues, eh, ver si, si un contaminante atmosférico, un parametrográfico o un nutriente está influyendo ¿no? sobre la distribución de esta especie. Y de estos eh, no vamos a hablar. Vamos a hablar de los que tenéis ahora aquí en pantalla, que son datos de posición fija, que son aquellos en los que una variable o más mostradas en un número de sitios definidos por sus coordenadas. Lo cual pues, eh, tendremos nuestras coordenadas X y Y una serie de parámetros elásticos, ¿no? pues, los de que he determinado para determinar para el, el carbono, el estado de carbono, pues, por ejemplo, carbono orgánico en suelos, el porcentaje de gruesos la densidad aparente, e incluso unas variables secundarias que nos pueden ayudar ¿no? para para eh, interpretar eh, la distribución espacial de estos, como el nitrógeno, el fósforo o el potasio. En cualquier caso, eh, estos datos son los que se obtienen por mostreo en nuestras parcelas que queramos decir. Estos datos de posición fija eh, nos permiten bueno, pues, eh, hacer trabajos de estimación de carbono en suelos, valorar ¿no? eh, las posibles pérdidas de carbono o de fertilidad, y todo esto pues, en, en áreas o en superficies relativamente eh, grandes o pequeñas. Entonces, el primer paso siempre es estudiar si existe una correlación espacial. La correlación espacial es que dos muestras que tú hayamos cogido más cerca sean más similares de dos muestras que estén más separadas en, en el espacio. Esto, esta es la premisa de cualquier análisis geostadístico y modelizar esto es lo que nos puede dar pues, realmente tienes una o no existe una dependencia espacial. ¿Que hay ausencia de, de corrección espacial? Que dos muestras cercanas son tan diferentes como dos alejadas, pues abandonamos el análisis. Pero si vemos que, que existe eh, una continuidad del espacio y que estos se pueden movilizar, pues son las herramientas que ahora a continuación os voy a contar. Existen muchas, ¿no? Entre ellas, eh, en uno de los ejemplos que han dejado en el módulo anterior, eh, José Luis Gabriel, eh, se habla pues, del inverso de la distancia, que son eh, parámetros eh, que tú obtienes eh, interpolando simplemente por la distancia entre dos eh, parcelas de muestreo y eh, acotando o limitando en función de la distancia pues, un, un porcentaje de esa variable que tú, dirés, tú quieres interpolar. Esto eh, es una técnica que se ha usado eh, de siempre, toda la vida, pero eh, tiene el inconveniente de que no estudiamos eh, la coherencia espacial, de que no sabemos si realmente dos muestras que están cercanas son más similares que dos que están más separadas. Y en lo que sí vamos a entrar, que es eso, es la geostadística, eso es lo, la base de, de este trabajo. La exploración de la correlación espacial contiene eh, distintos eh, eh, apartados que vamos a tratar: los conceptos básicos de lo que es la correlación espacial, la nube de valorama que es y eh, el valorama experimental, que es cómo se genera. Entonces, en este apartado, primero lo que tenemos que saber es qué variables son las que vamos a estudiar. En El estudio de correlación espacial es el primer paso en análisis estadístico. Sí. Nosotros pues, partimos pues, como el ejemplo pues, de una parcela, una serie de, de puntos de muestreo y lo que pretendemos es hacer un análisis exploratorio de ello para generar eh, o matizar si existe o no una correlación espacial antes de proceder a la modernización que nos permita eh, generar un mapa de estimación pues una parte de carbono como es en nuestro caso. Entonces, ¿qué partimos de ahí? Pues bueno, pues partimos de lo que son eh, simplemente tres, tres, tres variables, ¿no? Que son las coordenadas del sitio de muestreo, una variable de interés continua, que podría ser, bueno, pues la densidad aparente o el carbono orgánico, y tres, pues la distribución de parcelas, ¿no? Donde eh, la eh, simbología, pues Z, Z, I, Sería eh, la parcela esta, por ejemplo, y otra pues, parcela distinta, pues sería la Z sub J. Con lo cual, podemos saber la distancia que hay entre las dos parcelas, que es lo que utilizaremos para el cálculo de valor. Entonces, ¿cómo se procede a generar el valor? Pues nosotros lo que tenemos son eh, pues, una serie de parcelas, simplificadas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ten en cuenta que esto eh, es mucho más largo y tiene que ser más ¿no? pero para hacer el ejemplo oh, vale, entonces tendremos un valor en la parcela 1 hacia la dirección 2 con una distancia de 1 en una dirección este de 90 grados un valor de 10,3 en la cabeza y un valor en la cola de Eso ya nos permite generar una varianza que es 1.69. Entonces, según tenemos en la ecuación, sería z sub u i menos z sub u j a cuadrado dividido por 2. Este dividido por 2 es lo que nos está dando la segunda variante. Esto lo tenemos que hacer con cada una de las parcelas. Pues ahora a 1 con la 3, pues tendremos un valor de, en la eh, parcela 1 10.3 un valor a cola de 19 con una distancia doble que la anterior de 2 en la misma orientación 90 grados lo cual nos genera otra semivarianza ahora en otra dirección pues el valor en la parcela 1 que si sigue siendo pues eh, 10,3 el valor en la parcela 4 12 y nos genera otra semivarianza en una orientación totalmente distinta, 180 grados. Pues, y ahora, pues, eh, un valor en la parcela 1, 10,3, otro valor en la parcela 5, 10, y una orientación totalmente distinta, de 45 grados, lo cual nos genera, pues, también otra similaridad en esa orientación. Y este proceso hay que repetirlo tantas veces como parcelas tengamos. O sea, eh, esto es imposible hacer la mano, pero hay muchos software que ya pues, incorporan, incorporan estas herramientas para calcular los nubes de variograma. Y esto es lo que veremos al final. Voy a presentaros la semivarianza, que es la que hemos obtenido por, valores, por los valores entre la cabeza y la cola de cada una de las parcelas que hemos ido, y una distancia de separación que hay entre ellas. Entonces, sale esta nube. Cada uno de estos valores serían definidos por cada, por cada dirección que hemos, que hemos calculado. Entonces, la forma de tratar esto es generar unos lag que cada uno, cada punto representa un par de observaciones y J, pero hay que agruparlas y las agrupamos en función de la, de la semivarianza y la distancia que tengamos, buscando siempre pues, que este patrón sea eh, lo más lógico posible. ¿no? entonces En este caso, como ejemplo, pues, lo hemos dividido en cinco partes para generar un valor promedio detrás de todas estas semivarianzas. Que están en el, en el valor del Entonces, ¿cómo generamos el, el, el variograma? Pues, pues vamos. es el sumatorio de todas estas eh, variables de distancias entre la parcela 1 y la parcela 2. Y lo que se busca es eh, la varianza máxima del diagrama, en teoría debe ser igual a la varianza de los datos. Entonces, de aquí lo que vamos a extender son varios eh, eh, parámetros que son necesarios para luego después conseguir un buen ajuste y una interpolación que no sea válida para nuestros modelos. Hemos sacado la meseta, ¿sí? que es el, el, el, el valor máximo de la varianza. Este, eh, como podéis ver, la diferencia en lo que vamos a ver de, de resultados en un mapa no es observable, pero sí nos da la fuerza que pueda tener el, el alcance, que pueda tener el, el, la variedad de nuestro modelo Otro parámetro que sacamos muy importante de lo que se programar es el rango, que es la distancia a partir de la cual se pierde la coloración espacial. Es decir, que no hay influencia, de una parcela a otra en función de la distancia. Esto quiere decir que, que una parcela más cercana a otra son más similares, pero según se va alejando, esa similitud se va perdiendo. Y ese rango te dice la distancia a la cual eh, ya no influye el valor de una, de un, una parcela a, a otra. Esto es muy fácil de, de entender cuando tratamos con datos climáticos. Entonces este rango sí te influye a la hora de generar los mapas, ¿no? porque tenemos un, a un mayor rango, tenemos unas superficies mayores de, de interpolación, más similares que a un rango más corto, donde eh, lo que nos aparecen son realmente eh, similitudes muy cercanas, ¿no? y una variabilidad mayor. Y el tercer el parámetro que sacamos del diagrama experimental es el nugget o el efecto pepita. Este NAVET eh, eh, contempla dos, dos, dos consecuencias que no podemos separar. ¿no? Una es la variabilidad debida a escalas inferiores a nuestro mostreo. ¿no? Si nuestro mostreo son, eh, pongamos, eh, distancias de eh, un kilómetro de un valor a otro, pues todo lo que haya por debajo de ese kilómetro de mostreo nosotros no somos capaces de, de detectar. Si fueran pues eh, 100 metros, pues eh, cazaríamos mayor variabilidad, pero también tenemos muchas más parcelas para, para analizar. Y el otro concepto que tiene el nugget es la propia variabilidad de la parcela. De hecho, si estamos eh, trabajando en campo, y, y vosotros lo habéis visto en, en, en trabajos, si tú analizas carbono o nitrógeno en un mismo sitio de un día a otro, o de una temporada a otra, o incluso en un momento eh, recoger la muestra y haces el análisis siempre siempre vas a tener una pequeña variabilidad que no se debe al espacio, se debe simplemente pues, a tu analítica, a la forma de muestreo, a cuando has cogido la muestra, en el momento, entonces ese, ese efecto que pita va incluido también ahí. ¿Qué nos influye el efecto que pita? Pues bueno, pues cuando el efecto PEPITA es del 100%, es que no hay correlación espacial. Es que eh, realmente lo que tenemos es una variabilidad debido al, al terreno. Un 50% de, de efecto PEPITA, ¿qué nos dice? Pues que nos hay un, hay un porcentaje, un porcentaje importante de variabilidad que nosotros no controlamos de forma espacial. Y que esta se debe pues, a la propia variabilidad de pues, bueno, pues, eh, climática, el eh, los tratamientos del terreno, eh, parámetros asociados, como nitrógeno, como fósforo, como textura. Y luego, pues cuando no hay efecto pepita, que esto es raro de encontrar, es que toda la variabilidad que encontramos es una variabilidad debida al espacio, a la ubicación de nuestras parcelas. Una vez eh, generado el biograma, lo que vamos a proceder es a modelizar este. ¿Qué significa esto? Porque lo que vamos a hacer es un ajuste del biograma, de esta variabilidad espacial. Entonces, lo primero que tenemos que observar es la forma que tiene eh, el biograma. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo son estos puntos? Buscar para decidir qué modelo es más apropiado. Esto es una tarea que realmente eh, se hace a viso se hace aviso porque en función de la experiencia pues tú puedes generar uno u otro tipo de modelo que se ajuste mejor para estimar estos, estos parámetros y claro lo que tenéis que tener claro es que no todas las funciones matemáticas ni estándar eh, son válidas para ajustar el, el valorado entonces el truco quizá está en ver eh, estos parámetros que os he explicado en el apartado anterior ¿no? este efecto pepita ¿no? qué dirección tiene hasta dónde puede llegar al alcance, cuál es el rango del variograma, estos parámetros son los que luego después nos van a servir para, para ajustar, y en función de ellos buscamos el modelo más, más adecuado. Existen muchos, existen muchos modelos, eh, entre ellos los más conocidos pues, son el, el esférico, el exponencial, el gaussian lo normalmente que podemos encontrar en la naturaleza pues son modelos eh, exponenciales o, o estéticos. ¿no? Esto es eh, lo que realmente, pues ahora vemos con ¿no? su pero, pero realmente es como un ajuste eh, no lineal eh, eh, la eh, estadística eh, clásica. ¿no? Entonces, eh, cogiendo como ejemplo esta, esta estructura, pues, eh, en función de los puntos que tenemos del variograma ahí, pues vamos a ver, pues eh, más o menos, vemos que ese nugget ahí pues, va a estar en torno a 1, que se va a alcanzar la meseta en torno pues, a un valor de 10 y que bueno, el alcance máximo pues estará en torno pues, al, al kilómetro, ¿no? que es cuando se estabiliza la, la varianza. Entonces nosotros lo que tenemos que es generar este modelo matemático que nos ajuste la variabilidad. Entonces, en un principio sería un efecto pepita, que es un ponderador por ese efecto pepita, y un modelo exponencial por la forma que tiene en un alcance de en torno a mil metros, y son los parámetros que nosotros vamos a, a querer eh, estimar, ¿no? estos ponderadores, entonces como empecemos aquí, si tenemos este efecto pepita en torno a uno la línea negra que, que hemos Representado en la gráfica y un modelo eh, exponencial en el que hemos eh, forzado que eh, el, el alcance sea, sea en torno a, a 2 milímetros. Entonces, la combinación nos sale pues un modelo eh, ajustado. Esto teóricamente pues es, es fácil de entender, en la práctica tiene relativamente complicación. Tiene complicación porque no solamente eh, estamos hablando de una dimensión, o sea, trabajamos en dos dimensiones entonces hay modelos que son anisotrópicos es decir que existe una influencia mucho más allá de lo que es el reparto espacial de, de homogéneo del en terreno entonces nosotros podemos distinguir dos tipos de anisotropía ¿no? que son la geométrica cuando las biogramas en direcciones tienen diferente alcance o la anisotropía total, que es eh, zonal, perdón, que es cuando los bariogramas eh, difieren en la meseta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, bueno, nosotros lo que vamos a ver y detectar es, por ejemplo, por la influencia de una pendiente, la influencia que puede tener un de humedad o la orientación de la propia parcela, ¿no? que sea hacia solana o hacia un pero que esto eh, realmente son herramientas que ya están incorporadas en lo que son los análisis espaciales. Y ¿Cómo se ve esto realmente cuando tú lo analizas? Bueno, pues la forma de, de verlo es eh, tomando un sesgo de las parcelas eh, muestradas. ¿no? Esto sin entrar mucho más en, en detalle, ¿no? que no os confunda o os sobre los conceptos básicos de, de diagrama, os voy a hacer eh, una idea. ¿no? Pues, lo que tenemos que, que, que partir es de, de orientaciones distintas. ¿no? Entonces, pues, cogemos una orientación de 45 grados hacia la dirección donde nosotros consideramos que puede haber mayor variabilidad y otra orientación totalmente opuesta, ¿no? pues 135 grados, y generamos los biogramas en esas direcciones. ¿no? Entonces tenemos biogramas a 45 grados y a 135. Para luego poder generar modelos finales en distintas orientaciones. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Pues aquí veis la figura. Si hay en una dirección o en otra eh, una influencia, ¿no? que puede ser por pues su pues voluntad, ¿no? un, si estamos hablando de un contaminante, pues que sea eh, atmosférico, pues que sea eh, el, el, el viento, ¿no? Eh, que estamos hablando de carbono y, y es una parcela relativamente pequeña porque puede ser la orientación, la orientación o ¿no? la, la pendiente, la acumulación de otros nutrientes en el suelo. Entonces, eso si van dirigidos en la habitación, nosotros lo podemos cazar. Vamos ¿no? a cazar esa variabilidad. El último apartado de esta parte teórica enfocada a lo que es la geostatística para estimación de carbono en suelos, es la interpolación, que es lo que conocéis muchos como lo que es escribí. Realmente, eh, lo que nosotros pretendemos es pasar información puntual a una superficie continua. Esto lo conseguimos pues en función de eh, estos ponderadores que obtendremos del, del semigrama que hemos calculado. Pues, eh, en un principio, pues como pongo aquí el ejemplo con estas cinco parcelas que representan nuestros eh, puntos de muestreo, pues generamos una eh, cuadrícula con celdas donde nosotros queremos estimar un valor. En este caso, pues, por ejemplo, pues lo que es el carbono en suelo. El kriging consiste en efectuar una ponderación, es decir, atribuir un peso a cada valor observado los pesos calculados de manera que minimice la varianza de la estimación resultante. ¿Qué significa esto? Pues bueno, nosotros partimos de dónde queremos estimar este cuadrado eh, de color eh, rojo y de unas distancias que tenemos a cada uno de los sitios de mostrío. Con eso pues lo que hacemos es el ajuste a un mejor modelo de diagrama que es lo que se ha aportado este valor de lambda, que es el ponderador en función de la distancia. Entonces tendremos lo que es un valor para cada uno de las parcelas que tengamos con un peso diferente a la estimación en esa, en esa cuadrícula. Las bases teóricas de la estimación espacial pues, eh, se, se basan en el sumatorio de todos los ponderadores. ¿no? O sea, donde lambda es el ponderador en el punto de mostreo y de ese sitio y en la ubicación eh, x sub j, y z es la variable para cada punto mostrado en una ubicación x sub i j, que es la que conocemos, y esto se, re, se repite por cada una de las celdas y de los valores que tenemos en cada uno de ellos. ¿Qué es la ventaja que tiene también el, el, el análisis geostatístico? ¿Qué nos parece? Eh, tener una varianza, ¿no? una varianza del, del CRIGI eh, generado. ¿no? Con lo cual nos permite también generar mapas de errores que luego veremos. ¿Qué? ¿Por, qué te, ¿Por qué comento esto? Porque eh, lo que es el CRIGI es eh, un, un estimador eh, de no sesgo. Es decir, este ponderador que vemos se hace uno cuando la distancia es 0. ¿Qué es lo que significa? Que en el sitio que tengamos para estimar si ya hay una parcela, el propio valor de esa parcela es el que se utiliza para rellenar esa celda del grid del, del Total, lo que vamos a generar es una matriz inmensa eh, que da pesos por cada una de las eh, parcelas que tengamos para toda la superficie y de interacción con cada una de las otras parcelas que están dentro del área de estudio. ¿Cómo vemos los pesos? Pues bueno, pues en, en este ejemplo en el que hemos puesto una serie de valores ¿no? y tenemos que estimar, pues ahí en el centro, pues un valor a través de un crigit, pues lo que tenemos son operadores. Operadores que, que nos van a dar eh, los pesos óptimos que tenemos que utilizar para interpolar ahí vamos a ver el ejemplo de un modelo anisotrópico general donde la varianza va en función de la distancia hasta que lleguemos a un momento que hemos visto en el diagrama en el que la distancia ya, es este rango ya no representa un factor eh, que debamos utilizar, pero porque está por encima del rango este rango que os comenté, que es la influencia de que dos parcelas eh, sean o no más similares, hasta que esta distancia, pues bueno, pues, eh, se pierde. ¿Qué pasa con los modelos anisotrópicos? Pues los modelos de variables y hipócritas devuelven pesos mayores para las en la distancia y la dirección en que la correlación espacial es mayor. Recordar, os he comentado, eh, la influencia que puede tener una pendiente o un gradiente de humedad en una parcela de estudio ¿no? Pues mira, este es el ejemplo en el que podemos tener, pues un modelo típico de un variograma en el que hay, pues eh, dos distancias con dos alcances diferentes. ¿Qué pasa? Pues que hacia una dirección tendremos un mayor peso que hacia otra. Esto que os he comentado es el kriging ordinario, pero quiero que sepáis que hay muchos más tipos de kriging, Hay Krigging simple, Krigging universal, kriging con deriva externa, Krieg eh, disjustivo para eh, modelos no lineales, kriging de eh, probabilidades, un krigging factorial, y co kriging que es pues, cuando eh, eh, incluimos dentro de los modelos de interpolación variables secundarias, que nos ayudan a maximizar eh, los resultados de un mapa con calidad. Como os he comentado anteriormente, el Krigin es un, es un eh, estimador eh, incisible, lo cual que te da el mismo valor que tú has mostrado en la zona donde tú quieres eh, validar. Entonces, la forma de eh, hacer una validación eh, correcta para ver si nuestro mapa generado es o no geoestéticamente o estadísticamente significativo y representativo de lo que queremos saber pues eh, hay dos técnicas uno es la autovalidación este método consiste en eliminar una observación y calcular el valor estimado en ese punto como si no existiera es decir si tenemos 100 parcelas quitamos una y con el mismo modelo que tenemos de programa generamos un cree y estimamos en ese valor en esa ubicación de esa parcela un valor que es el del clínico. A continuación, pues quitamos otra parcela, incluimos la que ya hemos quitado y volvemos a repetir. De tal forma que, que tendremos tantas estimaciones como valores. Esto que nos permite, pues tener un valor real, y un valor estimado para cada una de las parcelas. Y a partir de ahí, pues la estimación es poco una estadística clásica de lo que son, pues, el indicadores del de, de error cuadrático medio y el, el, el error estandarizado, que es eh, cálculos eh, sencillos para generar eh, cualquier tipo de estadística. La otra forma de validar modelos estadísticos es el uso de datos independientes. Eh, este sistema no se suele utilizar, pero por el coste que lleva el eliminar parcelas de muestreo. Consiste en separar una eh, parte una población de datos, pues, que puede estar en torno al 10-15% de nuestros eh, valores que hemos obtenido en campo, y eh, trabajar sin ellos. Y cuando generemos el modelo final, contrastar los valores de nuestro CRIGIN con valores reales que tenemos eh, obtenidos y no medidos en el modelo. De la misma forma, pues a través de pues, eh, técnicas como el error cuadrático medio o el, el error estandarizado. A continuación os voy a contar una serie de casos prácticos en la que eh, podéis observar cómo se aplican este tipo de técnicas a lo que son la estimación de carbono orgánico, a diferentes escalas, ¿no? tanto nacional como regional como local. Entonces, está empezado por el primer caso que me gustaría que conocierais, que, al final, que es, es el estudio de llevado a cabo ¿no? en, en España para determinar pues, materia orgánica y otros parámetros de suelo en pastos y zonas agrarias de España. Este primer ejemplo yo creo que es bastante general y amplio y también eh, va a enfocar pues, a lo que son, que habéis visto en, otro, en otros apartados en la toma de muestras o el diseño de muestreo que tiene que ir acordes a lo que tú eh, pretendes ¿no? cuando quieres hacer análisis eh, eh, con componentes eh, espaciales. Entonces, a modo de, de introducción, os puedo contar ¿no? pues que este eh, procede de, de un estudio que llevamos a cabo ¿no? para la estimación de carbón y de otros parámetros en eh, esos agrícolas. Como sabéis, el suelo cumple una función clave en el funcionamiento global del carbón. Los cambios de uso del suelo, su sobreexplotación y entre ellas la deforestación y las labores agrícolas se encuentran entre las actividades que aumentan la emisión de gases a la atmósfera. La geostadística es una herramienta que ofrece métodos de análisis espacial que pueden utilizarse en el estudio de distribución de superficial de contenido de carbono orgánico en suelo. Este ejemplo pretende estimar el contenido de carbono en la superficie, en la, en la capa superficial del suelo agrícola y de pasto de España, y obtener un mapa raster con valores aproximados, ¿no? que nos dé la idea de cómo está nuestro país. Este eh, estudio procede de un proyecto que se llama Investigación del Contenido de Metales Pesados en Suelos Agrícolas de España. Fue eh, un proyecto que se realizó entre el año 2001 y 2008, financiado por tres ministerios, el de Agricultura, el de Medio Ambiente y el de Educación. Y el objetivo fue disponer de información objetiva sobre el estado de los recursos naturales en los suelos agropastorales de España, referir la presencia de elementos metálicos cuyo nivel de concentración puede llegar a ser eh, un riesgo de contaminación y de parámetros eráticos de interés, como la materia orgánica y que es el apartado que a nosotros nos concierne. Comentaros que eh, este estudio generó más de 4.000 muestras de, de, de suelos. La estimación del de diseño de se basó pues, en una malla regular de 8x8 kilómetros que cubría todo el territorio agrícola de, de España. La ubicación, que es importante y en su momento cuando se hizo, se realizó con las dos fotos, geol geolocalizando cada una de las parcelas a muestrear y que fuera representativa del territorio que estuviera alrededor, a través de coordenadas y de fotos aéreas. Se pudo pues, eh, llegar a las labores de mostrar de campo. De ¿no? El mostreo, pues bueno, un mostreo siempre es eh, la idea de que cojas un trocito de tierra que sea representativo de la parcela que tú estás eh, eh, mostrando. En nuestro caso eh, definimos generar muestras compuestas de cada una de las parcelas. Entonces, ubicábamos cada uno de los sitios de muestreo y recogíamos 21 submuestras que luego se combinaban en una sola para tener una idea de la variabilidad de la propia parcela. En definitiva, pues no deja de ser otra cosa que eh, lo que son eh, muestras compuestas en, en un grupo de tres. Comentar que la profundidad que hicimos en este estudio fue de 20 a 25 centímetros y que se determinaba una serie de parámetros la de determinación de gruesos, la gronometría, el pH, conductividad, carbono orgánico, contenido de carbonatos, fosfato, fósforo asimilable, potasio, y luego pues la determinación de, de metales pesados. el análisis eh, eh, estadístico, que lo estamos enfocando ya al parámetro que nos interesa, que es la materia orgánica, pues eh, nos podemos, bueno pues, ya con esta tabla que estáis viendo, ver la propia variabilidad que podemos encontrar entre distintos tipos de cultivos. ¿no? Sobre todo, bueno, pues lo que son eh, cultivos de huerta con contenidos más altos de, de carbono orgánico o los propios pastizales respecto, pues, bueno, pues a contenidos bajos que podemos encontrar en, en cultivos forrajeros o en cereales de verano. Los patrones de materia orgánica en España, en la zona agrícola, oscilan entre el 0,07 y el 31% una media del 2,4 y quizá lo que es más representativo es la mediana, ¿no? es el 50% de las parcelas que incluye que, que, que, que está en torno al, al 1,7, lo cual correspondería como al 1% de carbono orgánico. ¿no? Como variable, ¿qué vamos a tratar? Pues este carbono que vamos a estudiar aquí, pues tiene pues eh, una variable que es estructural, que es la que podemos modelizar, ¿no? y una variable que es aleatoria. Este contenido de materia orgánica presenta el carácter mixto: un comportamiento caótico o aleatorio a escala local de las fluctuaciones que hay entre una parcela y otra, pero también es estructural porque se parecen estas parcelas, como comenté en la parte teórica, más similares son aquellas que están más cercanas de las más lejanas. Pero también la litología, el clima, la topografía, el tipo de suelo, pueden producir una fuerte dependencia espacial que se asocian a, a esta cooperación espacial. Sin embargo, factores extrínsecos como el laboreo, la fertilización, el abandono, el, el abonado y la dependencia espacial pues, se ven disminuidas ¿no? por estos eh, eh, eh, tratamientos ¿no? de, del terreno, ya que bueno, pues, el propietario de una parcela agrícola ha podido hacer eh, una serie de tratamientos o fertilizantes frente a que el, la parcela de al lado, pese a que esté eh, seguida, pues no lo ha hecho. Y eso pues rompe en sí parte de esta dependencia espacial. ¿Con qué empezamos? Pues con el diagrama, ¿no? Para la generación de mapas de concentración. Ese biograma se puede... Eh, se utiliza para analizar la variación espacial, lo que hemos visto. El mejor ajuste al modelo matemático, tanto exponencial, esférico, lineal, gaussiano se aproxima a explicar esta variación espacial y proporcionar el valor de lambda necesario para la interpolación populista. Estas técnicas de interpolación se basan en que valores más cercanos sean más similares entre sí que valores más distantes, como os he comentado en varias ocasiones. Este principio es utilizado para producir pues, valores en áreas donde nos hemos tirado. Basándonos en los valores de muestras en suelo más cercano sean más similares entre sí, generamos lo que es el variograma experimental. De ahí sacamos lo que hemos visto, que son pues, este rango, este nugget, esta MZ, ajustada pues, al modelo. En este caso, que es para el carbón orgánico para toda España, pues, es un modelo eh, exponencial. Y generamos pues, lo que es una interpolación vía CRIGI, como os he comentado. Donde tenemos cada uno de estos lambdas en función de la distancia para poder interceder. ¿Qué es lo que conseguimos así? Pues en esta diapositiva que les estoy mostrando, pues tenemos pues, en grande los valores de materia orgánica en el suelo, ¿no? en distintos colores, pero son valores de parcelas, parcelas puntuales. Y lo que hemos conseguido es, a partir de este análisis geoestadístico pasar estos valores puntuales a un continuo en el espacio y generar una figura como la que veis a la izquierda, pese a que haya una variabilidad intrínseca de las propias parcelas, bien sean porque sean agrícolas, forestales o, o dedicadas a pasto. ¿Qué es lo que tenemos al final? Pues un modelo raster, como el que estáis viendo, que se puede cargar en cualquier tipo de GIS. Esto es GIS, pero cualquier tipo de GIS carga un raster, con lo cual nosotros con este modelo, pinchando en cada una de las eh, celditas que hemos generado del modelo, tenemos una aproximación correcta con poco error del contenido de carbón orgánico que hay en, en esta cifra. Este segundo caso práctico se basa en la información de, del ejemplo que se ha puesto anteriormente, para la estimación del stock de carbono. ya Más allá de lo que es la materia orgánica, pues vamos a generar un stock de carbono a nivel nacional. Este trabajo ya está publicado, yo lo dejaré dentro de lo que es el material del curso en Geoderma, que tiene bastante gestación, que es una buena revista. Y también, bueno, pues os facilitaré pues, el contacto ¿no? para que tengáis más, más información de... De este trabajo, si pues mira, en el marco de estudio de esto, pues, se tiene gran interés en lo que es el carbono orgánico, el suelo, y su repercusión en el cambio global, principalmente en conocer si los suelos actúan como fuente o como sumidero de CO2. La literatura sobre el almacenamiento de carbono en suelos es extensa y en su análisis se desprende una de las consecuencias inertas: la necesidad de lograr un mejor conocimiento de la reserva actual de carbono en suelos, tanto forestales como agrícolas o de pastoreo. En este estudio hemos combinado pues, la información que teníamos del trabajo que se ha explicado anterior en zonas agrícolas con pues, la red de seguimiento de años en bosques que está eh, realizada en áreas eh, forestales en las que también es trabajado. Las dos podemos hacer esto porque los dos bases de datos están eh, analizadas bajo la misma forma, tienen los mismos parámetros de análisis y tienen un tipo de muestreo eh, similar, lo cual nos permite pues, juntar esas dos bases de datos para generar pues, una única que nos cubra todo el territorio, tanto agrícola como pastos como forestal. Entonces, uniendo pues, estas 4.000 parcelas que hemos visto en el caso anterior, pues, tenemos las otras 600 parcelas que son de áreas eh, forestales y que esto nos rellena pues, toda la superficie de la península ibérica La estadística descriptiva muestra pues, una gran variabilidad que es lo que podemos eh, ver en, en esta tabla. ¿no? O sea, tenemos valores de carbono orgánico de turno al 1,7 pero que te varían entre el 0,06 y el 18%. Que es lo que observamos también de una forma más llamativa. Y que nos influye en el cálculo de estos de carbono, pues es la pedrogosidad. ¿no? El porcentaje de gruesos que encontramos en nuestra muestra de suelo. En el caso de España, pues vale del 0 hasta el 90%. Lo cual esto es muy determinante a la hora de, de calcular el estos de carbono. Si bien lo que podemos observar es que tanto los pastizales como eh, las áreas forestales tienen un contenido en carbono orgánico similar, son los cultivos los que presentan eh, eh, menor eh, contenido de carbono de igual forma es lo que podemos observar respecto a la cocina. ¿cómo estimamos el esto de carbono en, en el suelo? de una forma eh, estadística o geoestadística mejor dicho pues la base de la ecuación es la misma que tenemos eh, en el cálculo que ya habéis visto cómo determinar el, el, el resto de carbono se utiliza pues, carbono orgánico un valor multiplicado por un valor de, de densidad aparente por la profundidad de muestreo por el, la fracción fina de la tierra analizada, es decir, 1 no, menos el porcentaje de peso. ¿Qué generamos así? Pues un mapa de estos de carbón, un mapa de carbón orgánico, un mapa de densidad aparente y un mapa de pedrosidad. Con lo cual, tenemos tres grids, tres mapas que podemos combinar en cualquier hit para que, multiplicándolo por esta ecuación, tengamos el stock de carbono en suelo. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos una superficie continua continua en el espacio que podemos eh, eh, utilizar y contrastar con eh, pues, otras bases de datos, como el uso de solos, como mapas climáticos en las que podemos asociar o relacionar distintos eh, eh, materiales de suelo, como litología u otras variables que puedan tener influencia en ella. ¿no? ¿Cómo partimos? Pues lo que hemos visto en la parte teórica, pero ahora con datos reales. ¿no? Tendremos un ajuste de lo que es el carbono orgánico, en el que hemos obtenido pues, su nave, su meseta y su rango, de igual forma lo hemos obtenido para la densidad aparente y para la perversidad. Como podéis ver aquí, los ajustes son muy buenos, pero son buenos también porque tenemos muchos valores. Pensar que aquí estamos trabajando con más de 4.600 valores en medio, En la base de datos y las interacciones entre ellas se multiplican. ¿Qué hemos generado al final? Pues lo he comentado. Un mapa de carbono de suelos, un mapa de densidad aparente y un mapa de perosidad Lo bueno es que hay una buena correlación espacial en cada una de estas variables y lo podemos utilizar como un mapa sí. ¿Qué es lo importante detrás de continuar? Validar. Validar los modelos para saber y tener la certeza de que nuestro modelo de interpolación es estadísticamente correcto. Esto sostiene, como os he comentado, a partir de arroz cuadrático medio, que mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos. Compara un valor predicho con un valor observado. Si os acordáis, cuando os he comentado, esto se hacía eliminando un valor. Un valor del conjunto de toda la tabla que tenemos, ¿no? Eliminamos un valor, generamos un grid con el mismo modelo, estimamos ese valor allí y volvemos a meter el valor. Estimamos otro, o sea, sacamos otro, volvemos a estimar otra vez el valor allí y tenemos un valor estimado y un valor real. ¿Esto qué nos permite? Pues generar este tipo de tabla que tenéis puesto aquí. Un, pre, un, un valorado, un predicho, un error, un error estándar. Y al final, pues bueno, pues el sumatorio de los errores estándar nos va a decir si nuestro modelo es válido. Pues como podéis ver, pues están en valores en torno a 0, cero, a cero. eso significa que nuestros modelos son válidos. Y lo que es el error en cuadrático medio está en torno a 1, con lo cual nos valida y nos da información sobre que podemos darlo por, por estadísticamente correcto. ¿Qué podemos generar con estos también? Pues con la estadística espacial podemos generar también lo que son mapas de incertidumbre y mapas de error. Valores medios frente a valores predichos en cada una de las ubicaciones dadas. Con lo cual podemos ver no solamente hasta qué punto nuestro mapa es correcto, sino en qué áreas es más preciso que otras. En definitiva, que hemos generado un stock de carbono. Esta es la cedera que tenemos ahí. Como es lógico, pues... Eh, eh, vemos que hay un incremento o una mayor cantidad de carbono en el norte de la península por sus condiciones climáticas y gráficas y bueno pues un contraste más en el sur y en el norte con valores mucho más bajos. ¿Esto que nos permite? Pues nos permite eh, realizar una eh, asociación climática, una aselación entre usos de suelo y también bueno pues, comparado con otros modelos. ¿no? Existen otros modelos, como muchos sabéis, ¿no? European Union Center, eh, a partir de los datos de Lucas, que tienen interpolados y conocidos el estos de carbono a nivel, a nivel europeo. Volviendo a nuestros eh, estudios, pues este trabajo nos sirve pues, pues, como potenciar información para lograr los posibles cambios de uso de suelo, o regiones o áreas geográficas en el país, para incrementar el carbono en suelos bien siendo cambiando uso de suelo o modificando la superficie de los mismos. La información base es necesaria para poder probar cambios temporales o relaciones climáticas que se prediscan en una situación futura, pero que en definitiva este es el único trabajo que tenemos en nuestro país a nivel global bajo la misma eh, metodología de nuestro. Y ahora, ¿qué pretendemos, no? ¿Laboración de cambios producidos en el contenido de carbono orgánico en el suelo? Pues, mira. No puede dar respuestas, respuestas a si se han producido cambios en los últimos años en el contenido de carbono orgánico en el suelo, para el conjunto del territorio español. Si es así, ¿en qué medida? ¿En qué áreas o zonas geográficas de España? ¿Bajo qué condiciones climáticas? ¿Y en qué uso de suelo? ¿Están sirviendo como fuente o sumidero neto para el CO2 atmosférico? ¿Pueden manejarse los suelos de forma que sirvan como sumidero de cada CO2 y mitigar los efectos del calentamiento global y recíprocamente cuál será el efecto del calentamiento global sobre el nivel del contenido de carbono en suelo todas estas son preguntas que nosotros nos planteamos nos planteamos y que tienen interés y que la geostadística a la hora de trabajar con datos espaciales nos pueden ayudar a resolver el segundo caso práctico enfocado a la estimación de carbono orgánico a escala regional y a la validación o el estudio más bien de comparación de dos momentos ¿no? de estimación de carbono. Este trabajo está publicado en la revista Catena, os lo dejaré también en, en el material suplementario que va asociado a este curso, en el que podéis ver bueno, pues, eh, más eh, en detalle lo que os voy a resumir en unos cuantos minutos. ¿no? La finalidad de, de este trabajo fue estimar cambios en carbono orgánico, cambios en el tiempo, en la estructura de una isla, donde eh, no sé si conoceréis Mallorca está en, en el Mediterráneo, y la cual, por pues, bueno, parte de esta información, sostuvo pues, el mostrero anterior que hemos visto, y otra, pues el año 2017. Con lo cual tenemos 11 años que han pasado de un muestreo a otro en las mismas parcelas, incluyendo, pues en este segundo muestreo, pues áreas también de eh, origen eh, forestal. Pues eh, como podemos ver, pues, terminamos pues, los principales parámetros gráficos eh, del suelo: pues, el carbono el orgánico, la densidad aparente, la peligrosidad y luego, pues eh, parámetros eh, de interés. De ácido, como el pH, los carbonatos, NPK y el porcentaje de, de agua disponible. ¿Qué podemos observar a, con la estadística clásica? Pues eh, vemos que, eh, que sí pues, que eh, las zonas de cultivo presentan un valor de carbono orgánico mucho inferior, en torno al 1%, 1,5%, 1,7% para frutales. Sin embargo, pues las áreas que son eh, forestales, tanto eh, lo que son coníferas como frondosas, pues presentan valores en torno a, a 4% eh, de, de carbono. Pero esto no nos da una información de lo que es la distribución y cómo eh, están en, en, en la isla. Entonces, a través de, como que hemos visto, pues sin poner en más detalle, pues los y los screening y el ajuste, pues lo que tenemos es pues un mapa de carbono orgánico, donde vemos que en la parte norte de la isla, que es el área principalmente forestal, presenta un mayor eh, contenido de carbono orgánico. Sin embargo, bueno, pues lo que es la densidad aparente es eh, relativamente, es algo, zonas es homogéneas en toda la isla y bueno, pues una mayor proyebosidad también que hemos observado pues en las zonas eh, forestales. Con esto pues, hemos podido determinar lo que es el stock de carbono en, en, en toda la isla. ¿no? Tenemos pues, en las áreas forestales 100 toneladas de carbono por hectárea y en las áreas agrícolas pues, no lleva a 80 toneladas por hectárea. ¿Qué es lo que hemos hecho en el siguiente paso? Pues eh, eh, comparar, comparar los valores que tenemos en el 2017 con los anteriores muestreos del 2006. Y lo que hemos observado es pues que ha habido un incremento de un 11% de cambio respecto a un año con otro. Yo, perdón, un 14%, lo que supone 11 toneladas por hectárea. Pero que lo que queremos saber, ¿dónde se ha dónde se han incrementado ese Es Y para ello, bueno pues la estadística normal a través de una nova, que podemos hacerlas en dos vías, tanto para el año muestreo como para el uso del suelo, pues lo que vemos es que eh, hay unas diferencias significativas entre el uso del suelo, pero no, no se ven estas diferencias en, en lo que son eh, los dos años de muestreo. ¿Por qué? Porque cogemos un conjunto de datos completo y no tenemos en cuenta la ubicación de las parcelas que hemos mostrado. ¿Qué ganamos con la estadística con la Ganamos el poder, el poder eh, extrapolar y ver dónde se ha incrementado y dónde se ha decidido. La estadística clásica no nos muestra que el incremento de carbono en el suelo sea así, significativo, cosa que con la AES espacial sí, o sea que este 14% que hemos visto de incremento en dos años se ha observado principalmente en la zona norte de la isla. ¿Por qué? Bueno, porque en esta zona se han abandonado muchos cultivos, cultivos quedan olivares olivares que en su momento pues, tenían su laboreo y que ahora mismo pues, forman parte de un paisaje más forestal, con pinos alepesis entre los olivos. Sin embargo, en la zona central de la isla, donde se ha empezado a realizar una agricultura más intensiva, se han disminuido los contenidos de carbono en, en el suelo. ¿no? Se han pues considerablemente. Y lo destacado, pues que en zonas de la isla se ha llegado en 10 años ...a incrementar el doble ese stock de carbono. El último caso práctico... ...enfocado a lo que es la designación del stock de carbono... ...a nivel local... ...no vamos a ir eh, fuera de lo que es mi territorio de estudio. ¿no? Os voy a mostrar un trabajo que hice en colaboración... ...con un colega en Camerún en la eh, estimación de carbono orgánico, en dos áreas de eh, Camerún, en los conocidos como los Highline, que tienen distintas eh, condiciones, aún estando cerca, ¿no? tanto en altitud como en, eh, en uso. Y es pues, comparar, comparar las situaciones de uso y los tratamientos del terreno, marcando parcelas que son de 100 km2 de 10 por 10 metros de las cuales pues, hemos obtenido 160 muestras en cada una, en cada una de ellas. Aquí puedes ver la ubicación de, de estas parcelas. Y de igual forma que hemos mostrado en casos anteriores, pues, nosotros hemos generado para dos profundidades esta lo que son el suelo superficial, el top sol y el subsol, pues, unos variogramas para el stock de carbono orgánico, para la densidad aparente y para la pedrosidad en las dos parcelas de estudio y vemos el comportamiento y cómo realmente sí existe una dependencia de cada uno de ellos, pero bien el ajuste es distinto es distinto porque son datos distintos y parcelas distintas con ello lo que hemos generado ha sido un mapa una de estimación de carbono de sea aparente y de para la superficie lo que es el, el soil y otro mapa para la profundidad donde podemos ver donde hay una mayor acumulación de carbono orgánico en superficie o de velocidad en, en profundidad. ¿Qué es lo que hemos obtenido de esta forma? Pues hemos obtenido un mapa de toxoid y un mapa de subsoil, de esto de carbono orgánico, a partir de la ecuación genérica que ya habéis visto, multiplicando el carbono orgánico en suelo por la densidad aparente, por la profundidad y por el contenido de huesos. ¿Qué es lo que podemos observar? Principalmente, pues que tenemos una mayor acumulación de carbono orgánico en profundidad que en superficie. ¿Qué nos está indicando esto? Que gran parte de este carbono orgánico que está en superficie se ha perdido. Se ha perdido o ha desaparecido bien por condiciones climáticas o por tratamientos del terreno. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos también tratar esto y para qué nos ha servido? Cuando leáis en detalle el artículo que os he dejado os veréis que hay una serie de parámetros edáficos muy importantes asociados al, al carbono en el suelo, ¿no? como es eh, la arcilla, el contenido de la arcilla, o eh, el contenido de en nitrógeno. Entonces, podemos ver que áreas donde existe un mayor contenido de carbono, hay también un mayor contenido de nitrógeno. Y bien, pues, eh, aspectos como eh, la arcilla, que también influyen en el carbono orgánico, o podemos observar que en los sitios donde tienes mayor contenido de arcilla, mayor porcentaje de estos elementos finos, hay un menor contenido de carbono en los suelos. Por último, os quería hacer partícipe de la gran cantidad de iniciativas que hay internacionales respecto a lo que es la importancia del carbono en suelos. ¿no? Pero ya no solo eh, eh, desde el punto de vista social, sino también eh, en investigación, ¿no? para que eh, enfocáis si podéis o si os gusta, vuestras hace fuerzas en ello. ¿no? Entonces, dentro de la ONU, el objetivo 15 que tiene de, de, de proteger, establecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres es actuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener, debatir la degradación de tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica estarían todos estos trabajos que estamos eh, comentando ¿no? sobre la importancia del carbono en suelo, no solamente para el tema de fijar CO2 sino también para la diversidad y para los organismos que habita. A nivel eh, europeo, quizá conozco un poco más dentro del horizonte de 2020 cuyo lema es vivir bien respetando los límites de nuestro planeta pues existe un apartado donde eh, se da mucha importancia a convertir la Unión Europea en una economía baja en carbón, eficiente en el uso de recursos, ecología y competitividad. Ahí estaría esta finalidad de conseguir eh, bajar nuestras emisiones bien por cómo nos comportemos y bien utilizando pues, nuestros suelos de forma que sean capaces de fijar parte de este Y con esto, pues, eh, quería agradeceros y despedirme de, de todos vosotros. Aquí os dejo mi correo electrónico, yo soy José Antonio Rodríguez Martín, trabajo en, en el INIA, ¿no?, a la que podéis contar conmigo pues, para cualquier duda que tengáis o cuando miréis los casos prácticos o los artículos que os he dejado, pues, si queréis comentarlos, pues podéis contar conmigo. Y nada, agradeceros vuestra atención y el que os hayáis apuntado a este curso y espero este no, veros en persona. ¡Hasta luego!